Bien, gracias Carolina, gracias Yerian, a los miembros de este equipo que nos permite llegar a ustedes cada día a través de su programa de mañana. Miren, eh, producto de la modernidad que nosotros estamos viviendo en estos últimos años en el mundo de la creación de las redes sociales, ...que indudablemente han provocado una, un cambio en muchos sentidos, eh, no hay que dudar de la de la hechura, digamos, que constituyen las redes sociales para, para el mundo, para la, para la ciudadanía, para el hombre de a pie, han permitido que mucha gente eh, se pronuncie y se oiga su voz a nivel no solamente local sino a nivel mundial han permitido que mucha gente se enteren de las de los últimos acontecimientos mundiales de, en segundo, eh, han permitido que la gente se relacione y que tenga incluso amistades con gente que nunca tenía la idea ni siquiera de poder conocer una, una muchacha o un muchacho eh, dominicano que se que se relaciona con, con, con una persona en Rusia, que se relaciona a lo que, a lo que no tenía pro, posiblemente la probabilidad de, de, de, de tener amistad. Eh, nosotros llegamos en un momento cuando todo esto comenzó a tener eh, amistades en Alemania, a tener de hecho, tuve un amigo, Robert, que eh, me conoció vía internet, y que estuvo en la República Dominicana, vino de vacaciones y aprovechó para conocernos, a mí y a mi esposa. O sea que eh, estamos hablando de que las redes sociales tienen una gran importancia. Ahora bien, la criminología de hace unos años para acá está visualizando la criminogenia que pudiera existir en el manejo de las redes sociales. Hay una revista interesantísima que se llama SECUS, es una revista mexicana que se llama, yo le voy, voy a decir cuál es el nombre de SECUS, porque SECUS es el apodo, Centro de Estudio Criminológico Universitario. Ese Centro de Estudio Criminológico Universitario publica una revista y en esa revista Usted puede tener muchas informaciones y una de ellas es la criminogenia que puede tener las redes sociales. Independientemente de las ventajas, de las, ventaja, las bonanzas, de la bienhechura de las redes sociales, que no hay por qué discutirlo porque sería un disparate poner a discutirse algo que está a la vista. Pero también trae un tema que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, miren. Simulación o simulaciones de identidad. Eso es un delito. ¿Eh? Y no solamente no solamente eh, la simulación desde el punto de vista de tú eh, eh, inventarte un nombre y aparecer en redes sociales como eh, Miguel Cervantes Saavedra lo que quizá podría ser hasta cierto punto un reconocimiento a ese personaje y tú hacer tu vida en las redes sociales con ese nombre, sino simular la identidad con, con la finalidad de quedarte un poco detrás de lo que tú publicas y beneficiarte de una u otra manera de esa, de esa simulación. Pero la suposición o sobreposición de identidad que es más o menos una simulación, pero el, el hecho de que yo, que no soy Amado José Rosa, me haga pasar por Amado José Rosa en redes, como pasa muy a menudo, y eso es un delito. Y ahí hay, un, ahí hay una, una apertura, una, una brecha para, la que, para que entre la criminología. ¿Saben qué, qué otra cosa está pasando? De acuerdo a esta investigación de SECUS, el hecho de que hay un aumento de las cifras negras de, la de la criminalidad. ¿Cuál es la cifra negra de la criminalidad? Sencillamente, esa información que no llega a la autoridad de que se cometió un delito de tal o cual tipo. ¿Qué pasa en todas las, en todas las sociedades, en todos los países? Pasa que hay una cifra negra de criminalidad que a veces se puede cuantificar y otras veces no. Yo no creo que no, nosotros no cuantificamos nosotros la más importante, menos esa. Pero bueno... Aquí no está cuantificado, pero sí sabemos, quienes nos manejamos en este mundo del derecho penal, que hay una serie de cosas que se dan de, de, de robitos que se dan en los barrios, eh, que le llevan el celular, eh, que el tipo que el, el, el, lo... lo lo inducen a fumar, por ejemplo, marihuana o a usar cocaína. Es una serie de cosas que se dan que no llegan a la autoridad, que no constituyen, que no terminan en una denuncia o en una querella. Y esas son las cifras negras de la criminalidad. ¿Qué pasa? Mucha gente cree que cuando publica en redes sociales un acontecimiento que pudiera ser delictivo, ya con eso cumplió, ya con eso resolvió y de alguna manera se siente tranquilo, se siente feliz porque hizo saber que le robaron el celular, pero no va a la autoridad. La autoridad no se nutre de las redes sociales. O sea, la información, la noticia criminal que sale en las redes sociales no llega a la autoridad. La noticia criminis, como dicen los, los criminólogos. Y, y, y, y esa es una de las, eh, eh, eh, eh, ¿cómo te digo?, de las cosas que pudieran ocurrir producto de las redes sociales, lo que criminológicamente pudiera tener interés. Incentivo de conductas antisociales, eh, conductas por ejemplo que pudieran eh, violentar eh, algo, por ejemplo, profanación de tumba. Un, ustedes, ustedes han visto en video... Eh, gente que entra a los cementerios que realiza cosas en los cementerios tratando de crear, pues eso puede ser profanación y es un delito en la República Dominicana por lo menos es un delito aquí está tipificado eh, y eso con la idea de buscar likes, con la idea de buscar seguidores, con la idea de tener views, todas esas cosas pudieran provocar eso Conductas que inciden a acciones antisociales, como por ejemplo, eh, presentarse con poca ropa, que aquí pudiera ser una. Un, hay un delito que vino en la ley 2497, que se llama. El exhibicionismo antisocial. Exacto. Que es exhibir en, en, en, en partes públicas. ¿sí? Y, y las redes sociales, eso es muy, muy sí. común. Atención, Chedi. Hemos visto. Tú sabes que yo tengo la impresión de que Chedi. Se sacó el cero. Pero venga, ¿Y por qué tú llamas la atención a Chedi? ¿Y él dice eso? Porque tú, eh, Chedi fue tendencia en el país por haber mostrado eh, okay. supuestamente de manera accidental un seno. Que no fue de accidental. Pues eso es lo que, que yo no digo. Estar, porque ella lo publicó. Ella, no, pero no solamente eso. Al fin la hipocresía. Sino que no fue de que, que por casualidad salió y lo voy a publicar. No, es que ella lo hizo para que pero, saliera. Pero busca el video, obsérvalo. Sí. Y lo no, en cámara lenta, y lo en cámara ella. lenta, tú lo, tú lo ves y tú te das cuenta cuando claro, con este brazo izquierdo, pues, lo que ella tiene un escote como, profundo, eh, claro, una una tela sin, fina sin, sin, movió ¿cómo? este brazo y el ¿Cómo se el llama? Brasier, eh, sin el bracier, verdad. Claro, yo lo analicé en cámara lenta lo vi y me di cuenta lo que había, realmente lo que se estaba buscando era un, ruido. Amado estaba haciendo un experticio. Claro. Estamos hablando porque de un penalista, Amado, yo estoy buscando la forma de poder establecer la realidad del hecho. Amado no concebía que eso fuera de que accidental, porque oh. si hubiera sido accidental, ella no lo sube claro a, su, no. a sus redes, exacto, porque... todo sea, no, no lo elemento. sube, no lo, y si lo sube, lo de una vez. Bueno. Sin bueno, se si no cuenta que se le salió un ser Bueno, señores, ahí hay exhibicionismo. De acuerdo a la ley 2497, si se prueba que ella manipuló el brazo con la finalidad de que el, el, la, la, la glándula mamaria tuviera a la intemperie al aire libre, pues entonces ahí pudiera haber un delito también. Lo que quiero decir con esto es que las redes sociales son buenas, pero también tienen su parte que no son buenas. Y la criminología como ciencia. Está indagando, está metiéndose en el análisis de redes sociales desde ese punto de vista. Gracias por, eh, por la oportunidad. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Amado.